Ahí estamos. Está un poquito complicado así con el doblete. La bestia del río de la plata. porque se va a arreglar con la mía bueno va para allá trabajalo para allá oh, enganchaste todo oh, ahí está bueno tremenda bestia tremenda, tremenda bestia vamos a cortar así bueno, ahí salimos del copo Impresionante cómo está el río No se lo pierdan. Bueno, otro más se viene Explosión de los grandes en el Río de la Plata A ver si... Tenemos el copo, excelente Muy bien, Raúl A ver si lo saca de ahí, me lo muestran Qué tal, Raúl, cómo estuvo?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 del pescador vamos a mostrarle un surtido de lo que es conservadora, todo lo que se viene para la temporada de verano. Tenemos distintas marcas, la más reconocida del mercado, la marca Coleman, también tenemos otras marcas como la marca More, Maury y otras marcas más. La capacidad varía desde las más pequeñas que son las lucheras, ideal para el colegio para que los nenes puedan llevar su vianda, hasta 70 litros aproximadamente que son las más grandes que tenemos. Con rueditas o sin rueditas, tenemos varios modelos con rueditas para un fácil transporte y también para las que no tienen ruedita pero las necesitan movilizar en la playa, en la arena, tenemos los carritos para transportarlas todos estos productos los pueden abonar en cuotas sin interés tanto presencial en el local o desde el interior, nosotros le mandamos el link de pago y ustedes lo abonan en cuotas sin interés, 3, 6, 12, 18 cuotas sin interés Dale, Dale más, recoge más, recoge más, no te pierdas tú ese tramo que tienes para recoger. Ahí está, muy bien. Como no estoy loca para la cámara.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 Tremendo pescado, tráigalo para acá para el copo. Ahí está adentro. Perdón la desperistea, pero bueno. Bien. Seguimos en vivo filmando. Mostrarlo acá para la cámara. Buenísimo Se viene la temporada de Carucha y ya estamos preparando los equipos Este va a ser el primer combo de la temporada de Tararira Mientras vamos cargando con Willy Se trata de una caña la Rainforest 2, 2 tramos, 1,98 con la potencia justa para la pesca de tarucha 10, 17 libras, una caña ideal para ese tipo de pescado, tiene 6 pasahilos más punteros, 2 tramos, excelente clavado. La caña, la Rainforest 1,98, 10, 17 libras, 2 tramos, con el ring, el Marina. Cinco rulemanes, el marina 500, ideal para este tipo de pesca de espinio. Lo acompaña el multifilamento que va de regalo y una línea doble T para pesca de tararira que va de regalo. Todo el conjunto, 11.000 mil pesitos. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar un poco lo que tenemos en conservadoras en el local. Bueno, tenemos la línea de Coleman, varios modelos, 28 QT, ¿sí? lo que serían más o menos unos 25 litros, la clásica en color azul, en color rojo, una heladera muy muy vendida, muy clásica, 48 QT, ¿sí? que vendría a ser algo así como 45 litros, que dentro está en este color verde que realmente está tremenda, está en verde, en color azul, en color roja, azul para que la puedan ver también, uno de los modelos más vendidos, porque tiene muy muy buena capacidad y realmente es un caño, ¿no? Por lo que es Coleman en conservadoras es lo mejor que hay a nivel mundial. En estas que son las clásicas, el hielo que dura 3 días, modelo aún un poco mejor, que dura hasta 5 días el hielo, eso es todo el país, votos y interés, como siempre decimos, así que esperamos su consulta. Para esta nueva temporada de pesca de Tarariras, no desventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo Argentina, comunicate al teléfono 11 57 61 50 47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 We'll be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 ¿Cómo la laguna? Laguna de salada lo estoy filmando mira mirá, filmalo Ahí viene, mira Acá viene, lindo, ojo Arrimalo para el vato mirá. Adentro sí, señor. Bien hermano Ahí está, la salada Hoy, qué sé yo, feriado 16, 16. ¿Eh? Acá con la chivaca. Ah. ¡Qué lindo! Chicos, ¿recuerden dónde son? ¿Qué? Pero santi y quilme, acá. Laguna de la Salada. Bien. ¡Epa! ¡Epa!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 Moves ahí, ¿eh? Mo moves era un toque, como recién, ¿a ver qué hace? ¿Eh? Ahí lindo peje, ¿eh? se está bien, también. ojo! esa, adentro! Sí. el labio mira el, el labio viene bien comido sí. ayudando un colega como de perfección mecánico dejen que se trata en la laguna como yo siempre digo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 Tracker 620 totalmente equipadas. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473 46 72. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas tracker.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 De agosto estamos terminando el agosto 31 seguimos pescando en la nocturna en punta lara mira gabi dedicamos toda la pesca ¿eh? todo para vos gabi pesca nocturna en punta lara bueno gabi seguimos seguimos seguimos pescando vamos la barra de joven hola gabi seguimos en punta lara dije que eran dos. Te, voy, te voy a dedicar, Gabriel, este doblete para vos. Gabriel, mira, pesca nocturna en Punta Lara. Mirá qué doblete, Gabi. Bueno, vamos a seguir pescando, ya tenemos como 10. Dale, Gabi. Un abrazo. Viene Juan de la barra de joe? Ah. Vamos, Juancito viejo nomás. Ah, vamos. vamos, la barra de joe! Vamos, Juan.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 ¡Santa Rosa! ¡Vamos! Pescadito. ¡Y la barra de joe! ¡Vamos! Vamos ¡Aguante! Estamos la banda de joe! Ay, ¡Vamos la banda de joe! ¡Seguimos con la pesca nocturna! ¡Vamos! Ver, que Esperá que salen algunas algas acá algunos camalotes ¡Vamos que estamos con la otra banda de joe! ¡Con Esteban! ¡Vamos la pesca nocturna! ¡Vamos Gabriel del pescador! ¡Dedicado a vos!